Atención, pregunta. ¿Necesita el mundo una nueva red social? ¿Necesita tu web parecer una red social? ¿Necesitan los usuarios de tu web interactuar entre ellos dentro de tu web como lo hacen en las redes sociales? Preguntas complejas. Imposible dar respuestas simples. En lugar de contaros lo que vosotros tenéis que hacer para crear una red social desde cero, os voy a contar lo que yo he hecho para crear una red social desde cero. Es decir, os voy a contar mi experiencia, los plugins que he instalado, cómo los he, he configurado y espero que eso les sirva a alguien de, de utilidad. Voy a ir muy rápido, porque hay poco tiempo. Si alguien efectivamente aprecia que voy muy rápido y aprecia que no entro en suficientes detalles, al final tengo un regalo para esa persona y si alguien aprecia, al contrario, que voy muy lento, pues que se quede en la parte de los plugins, que será la parte que más le interesará. Y comienza en este instante. Lo primero, instalar WordPress. No contamos nada nuevo sobre instalar WordPress. Lo siguiente, instalar un plugin. ¿Qué plugin? BodyPress. BodyPress es un plugin que sirve para crear redes sociales. ¿Cómo se instala BodyPress? Como cualquier otro plugin. Tú te vas al repositorio, escribes BodyPress, Instalas BodyPress, pero fíjate en el círculo rojo. No sé si se ve desde ahí. Hay 710 plugins que tienen la palabra BodyPress. Y tú solo instalas uno, todos los otros 709 probablemente te sirvan para algo en el futuro. Quedaros con ese concepto, ¿vale? Entonces, como decimos, instalamos BodyPress y a continuación vamos a configurar BodyPress. Nos vamos a las opciones de ajustes de configuración de BodyPress y nos encontramos en pantalla con algo como esto. Estos son los componentes de BodyPress. La primera impresión es que hay una serie de opciones que están activas y otras no. Una vez que yo las he examinado todas, decido activarlas todas en mi red social, en la que yo estoy creando, ¿vale? Entonces, vamos a explicar un poco brevemente estos componentes para qué sirven. El primero de ellos, el componente de perfiles extendidos, ¿para qué sirve? Muy sencillo, cuando alguien se registra en WordPress, mete su nombre de usuario, su contraseña, y poco más, pero si yo voy a crear una red social, yo quiero conocer otros detalles de los usuarios. En este caso, desde la pantalla de administración, yo he dicho que quiero conocer la ubicación del usuario. La red social es para fans de Disney. y Yo quiero saber de dónde es la gente, porque mucha gente entra en una red social de Disney para organizar un viaje a Disney, y me resulta útil saber de dónde es cada uno. Entre otras cosas, ya que he sacado el tema de Disney, entre otras cosas, Walt Disney era conocido porque tenía un montón de, de frases eh, muy ingeniosas, muy motivadoras. Y por ese motivo quiero conocer las frases de los usuarios, sus frases favoritas, sean o no de Walt Disney. Por ejemplo, había una frase que decía algo así como si tienes un sueño y crees en él, ten cuidado porque se podría convertir en realidad. ¿Vale? Entonces, ese es el rollito un poco que le quiero imprimir a la red social y por eso hago esta pregunta a los usuarios cuando se van a registrar. ¿Cómo lo ven ellos los usuarios? Pues lo ven en su formulario de registro, simplemente tienen que meter esos dos campos que yo les he indicado, además con la potencia de que pueden esos dos campos desde el minuto cero hacerlos privados o hacerlos públicos. Eso te lo da BadiPre ya por defecto. Bien, continuamos. El siguiente componente... He puesto un círculo sobre tres, porque os lo explico rápidamente. El componente de configuración de cuenta me permite extender el sistema de cuentas de WordPress. Si un usuario de la red social entra en la red social que yo he creado y le da a editar su perfil y se encuentra con el editor de perfil de usuario de WordPress, como que se queda corto. ¿no? Entonces, BuddyPress te provee un sistema extraordinario extendido para que los usuarios puedan hacer todo lo que harían en un perfil de una red social. Gestionar sus amigos, sus mensajes, sus notificaciones, etcétera. La conexión de amigos, obviamente, bueno, parece obvio que si tú vas a hacer una red social, vas a permitir que los usuarios se hagan amigos entre ellos, se soliciten amistad, la acepten o ese tipo de cosas. No es la única forma de organizarlo, pero a priori la conexión de amigos serviría para eso. Por ese motivo la he dejado activa. ¿Mensajes privado. No hay mucho más que decir. ¿Permites al usuario mensajearse privadamente entre ellos sí o no? Sí, lo activas. A continuación, tenemos seguimiento de actividad. Esta opción es mucho más potente. La he marcado con un círculo, ella sola. En primer lugar, desde el punto de vista del usuario, el usuario hace login en la red social y se encuentra con algo como esto. Muy abrumador todo, ¿no? Tengo ahí arriba el botón de actividad, estoy viendo el timeline global. Podría ver el timeline de un solo grupo, pero este es el global. Bien, yo, si la red social lleva poco tiempo y tiene poco usuario, parece lógico que vea los, los, los mensajes de todos los usuarios. Pero más adelante a lo mejor solo quiero ver los de mis amigos, los de mis grupos, los de mis favoritos, las menciones recibidas. Y una cosa muy potente es que todos los timelines tienen esto, que está ahí un poco disimulado, habría que darle más importancia. Además de elegir qué mensajes quiero ver en el timeline, puedo aplicar un filtro. Caso, eh, un caso de uso posible. Quiero entrar todos los días y ver los nuevos usuarios de la red social para darles la bienvenida. Vale, pues en vez de ver todo el timeline, activo este filtro y veo solamente esa información, gracias a ese complemento que he activado. ¿Cómo lo ve el administrador? De forma similar, pero con la gran ventaja de que el administrador, además de ver los mensajes clasificados por filtros, puede señalarlos globalmente, individualmente y aplicar acciones en lote con esos mensajes, borrarlos, moverlos, etcétera. Notificaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando te apuntas en una red social? Que a partir de ese instante empiezas a recibir correo electrónico cada vez que ocurren estas cosas. Esta es la página de configuración del perfil del usuario y es el usuario el que decide cuándo quiere recibir un email y cuándo no quiere recibirlo. Y si el usuario no quiere recibir emails porque prefiere notificarse de otra forma, pone que no a todo y entonces cada vez que entre en la red social verá el típico circulito este, en este caso es azul que tiene un numerito y tú bajas y te encuentras ahí con eh, mensajes privados, solicitudes de amistad, esa forma que tiene la red social de notificar al usuario para dinamizarlo un poco pues serían las notificaciones. Grupos de usuario, ¿qué sería...? que sería de Facebook y si los grupos, ¿no? Entonces tú aquí en tu red social puedes tener eh, grupos de usuarios, ni más ni menos que grupos. Concretamente el administrador o cualquier usuario, si el administrador le da permiso, puede gestionar los grupos. En este caso esta red social va sobre Disney, se llama Planeta Disney, y he creído conveniente crear unos grupos iniciales con los eh, parques temáticos del mundo, que existen en la actualidad. El último, Shanghai Disneyland, se inaugura el 16 de junio. Aún no está abierto, aún nos daría tiempo si alguien quiere eh, volar esta noche a China y visitarlo. ¿vale? Entonces, cuando tú te apuntas en la red social, puedes decidir uno de estos grupos y puedes participar en él para hablar sobre esa temática en concreto. Los grupos, una vez creados, pues se gestionan y el administrador tiene la potencia de gestionarlo, de modificarlo, de... Gestionar todos los elementos multimedias que se han publicado dentro de él, gestionar a sus usuarios, darlos de alta, darlos de baja, nombrarlos administrador, etcétera. Y una cosa muy potente, me pareció a mí muy interesante, es que si tú haces cambios en el grupo, puedes marcar esta opción y entonces a todos los usuarios que se han apuntado a ese grupo les llega una notificación. Siempre y cuando en la página anterior de notificaciones tengan aceptada esa notificación. Entonces es muy fácil de. Eh, meter modificaciones y avisar a todos los usuarios con un simple clic. Bueno, hay una serie de componentes que son forman parte del core, no se pueden desactivar, ni falta que haces, simplemente están ahí. Y con esto acabamos la página de componentes. La página no, la pestaña de componentes. La siguiente pestaña sería páginas. Y como os dije antes, yo os voy a contar cómo lo he hecho yo. Yo en la pestaña de páginas no he tocado nada, no he configurado nada. Simplemente que sepáis que hay una serie de páginas que se crean y cuando digo páginas, quiero decir páginas. Es decir, Wordpress tiene una cosa que se llaman páginas estáticas, pues son ahí estarían ese tipo de páginas. Son páginas estát eh, estáticas y, ¿cómo se dice? Estándar de Wordpress y tú puedes hacer con ellas luego lo que quieras. No tocamos nada ahí, vamos a la siguiente pestaña, que es la de opciones. En la siguiente pestaña hay un montón de opciones. Y la mayoría de ellas no tienes que tocarla, pero imagínate que te pueden a leerla y dices tú, a ver, habilitar a los usuarios registrados subir avatares. Sí, lo normal es que sí. Pero, ¿y, ¿y si por algún motivo tu red social es especial y tú quieres que la gente no tenga avatar? Yo qué sé, que son ciegos o a lo mejor, pues la puedes desactivar. Entonces, ahí hay un montón de opciones que las puedes desactivar. En mi caso, no desactivé ninguna. La siguiente pestaña sería RT Media, pero es, RT Media forma parte de un plugin que vamos a ver a continuación. Ya tenemos instalado BuddyPress, ya tenemos configurado la red social, ya está funcionando, la gente puede entrar, puede escribir comentarios, puede hacer ciertas cosas. Pero quiero que la gente pueda hacer más cosas que aún hoy, en este preciso instante, aún no pueden hacer. Para eso utilizo plugins adicionales. ¿Qué pasaría en este preciso instante si yo instalo en mi red social un plugin que se llama BuddyStender? Cada vez que os hable de un plugin, arriba del todo estará el nombre, ¿vale? Pues a partir de ese momento yo puedo configurar cosas que antes no podía configurar. Por ejemplo, la gestión multimedia, la gestión de los archivos que WordPress lo que hace es crear varios tamaños de archivos cada vez que subes una imagen, por ejemplo, pues BuddyPress no lo tiene bien integrado y a través de, de este plugin puedes gestionar el tamaño de todas esas versiones de archivos. Root Profiles. Todos los usuarios de la red social, tienen un perfil y tienen un URL. Vale, pues el URL en este caso sería planetadisney.com barra nombre de usuario. Si no activo esa casilla, es mi caso, no la he activado, el URL de todos los usuarios tendrá dominio.com barra palabra, una palabra, barra nombre de usuario. Esa palabra por defecto es miembros. O sea, existe una página que se llama Miembros, que es donde ves todos los usuarios de la red social y todos esos usuarios, su url será barra miembros, barra nombre. Yo no tengo nada en contra de los traductores de WordPress, pero a la palabra miembro se me antoja ambigua para denominar a los usuarios. Por lo tanto, yo he cogido la, palabra, la, la página miembros y la he cambiado de nombre. Estuve tentado de ponerle de nombre usuarios, pero una red social que se precie de serlo y pretenda dinamizar a esas personas que se han registrado, también me parece que llamarles usuarios es llamarles poco. Es más, son habitantes. Y en este caso, como la web es planeta, pues me vino al dedo, habitantes. Entonces, yo a los usuarios les llamo habitantes, no miembros. El URL, este detalle es muy interesante, el url el, el enlace permanente de esta página, yo le he puesto av", no para abreviar. Pues a partir de este momento, todos los usuarios, su URL personalizado será dominio.com barra barra nombre de usuario. Y de esa forma gestiono todas esas URLs. Y lo mismo ocurre con los grupos. Y lo mismo ocurre con la página de actividad. Y lo mismo ocurre con otras páginas. Por ejemplo, el, el grupo Disneyland París será planetadisney.com barra grupos barra Disneyland París. Pero en lugar de grupos podría haberse llamado países, repúblicas, zonas, áreas, grupos. Lo decides tú y lo decides simplemente cogiendo esta página de Wordpress, editándola y cambiándole el título y el URL. Esos dos sencillos pasos y ya tienes todo esa, toda la estructura de URLs, ya la tienes cambiada. Es muy potente esto. Conviene usarlo con precaución, ¿vale? ¿Qué pasaría si instalo un plugin que se llama BodyPress Activity Privacy? Pues lo que pasa a partir de ese momento, sin configurar nada, tienes opciones de configuración, porque lo puedes personalizar, pero yo sin configurar nada, a partir de ese momento lo que ocurre es que cada vez que un usuario quiera publicar un mensaje, pues él va a poder decidir si ese mensaje lo van a ver todos los usuarios de la red, o solo sus amigos, solo los registrados, solo los mencionados, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, parece lógico que ese plugin tendría que haber estado desde el principio, porque los usuarios de una red social, he creado varias de estas, y siempre te piden eso, oye, quiero publicar mensajes, con privacidad. Vale, pues ese plugin que ha salido antes el nombre, hace precisamente eso. Y lo muestra de esta forma en pantalla. ¿Y qué pasaría si instalo un plugin que se llama BodyPress Edit Activity? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué pasaría si no instalo ese plugin? Pues que cada vez que un usuario escriba contenidos, luego no lo puede editar. Ni él lo puede editar, ni el administrador lo puede editar, Parece una tontería, ¿no? Pero es que hasta hace poco Facebook funcionaba así. Y con este plugin lo soluciono esto. Ya puedo decir que el administrador pueda editar, puedo limitar el tiempo que puede editar, etcétera, etcétera. Entonces parece como que es necesario instalarlo. ¿Vale? Yo lo he instalado, no he configurado nada por defecto. Otro plugin nuevo. BodyPress First Letter Avatar. ¿Qué ocurre si instalo ese plugin? Pues ocurre esto. Cada vez que un usuario se registra y no me sube su avatar, por ejemplo, Eli, Mariano, el tío Gilito, son usuarios reales de la web, pues al más puro estilo Gmail ¿no? pues te aparece un avatar con la inicial en mayúscula. Y eso está muy bien porque la web a partir de ese momento pues va a quedar más chula, los usuarios que no ponen avatar van a quedar identificados por su inicial. Pero yo no me conformo con eso, yo quiero que los usuarios de mi red social, quiero que los habitantes del planeta Disney, tengan un avatar, porque además se presta a juego. Y creo que así será más fácil dinamizar la red social. Entonces, ¿qué hago? Les instalo un plugin que se llama BodyPress Apload Avatar Ajax. En lugar de poner el pantallazo de este plugin instalado en mi web, he puesto el pantallazo del repositorio oficial y lo he hecho a cosa hecha para que veáis que es un plugin que no se actualiza desde hace dos años, que tiene dos versiones que no ha sido probado con mi versión de WordPress y que aún así hace algo muy sencillo, que ahora veréis lo que hace, y entonces pues como que hace algo muy sencillo, lo pruebo, funciona, no me preocupa la seguridad en este caso, y asumo ese, ese riesgo. Y lo que hace es que cada vez que un usuario se vaya a registrar en la web, desde la propia página de registro va a tener la oportunidad de subir su avatar, redimensionarlo, reenfocarlo, en fin, una serie de opciones comunes a todas las redes sociales, pero que antes sin ese plugin no podía hacerlo. Entonces, si desde la misma página de registro ya le estoy pidiendo el avatar, pues será mucho más probable que más usuarios terminen eh, poniéndose su avatar y la red social será más chula. Todos tendrán un avatar, que sea su foto, que sea el pato Donald o que sea lo que sea. ¿vale? ¿Y la página de registro me ha quedado completa? No. ¿Qué, le, ¿Qué me falta? Lo que estábamos hablando antes con el tema, los temas legales. O sea, cada vez que alguien se registra, esto que aparece aquí abajo, términos y condiciones, no forma parte del core de BuddyPress. Para yo poder tener eso, tengo que instalar este plugin. Lo configuro tal que así. Básicamente le pongo ahí los mensajes que creo conveniente. En este caso, en este caso he creado una página aparte, que es donde pongo los términos y condiciones. Y esa página le he llamado barra ley. Aquí se ve el pequeño código HTML que lo hace posible. Y en la página se ve tal que así. O sea, una persona entra aquí, pues tiene que aceptar, por supuesto, desactivado por defecto, por supuesto, el tipo tiene que aceptarlo, pero es que si no lo activa y le da aquí, le va a decir hasta que no lo actives no te dejo pasar. Si alguien entra en la ley del planeta Disney, en esta página, verá que es una parodia a las tres leyes de la robótica de Asimov, pero adaptada al mundo Disney, lo digo por, por si alguien tiene curiosidad, no lo vamos a ver ahora. Avanzamos, os dije que iría muy rápido. Si instalo un plugin que se llama BuddyPress Social, ¿qué puede pasar? Pues que convertimos nuestra red social en un poquito más social, facilitando que los usuarios puedan compartir contenidos de una forma relativamente sencilla. Le ponemos un botón de compartir y cuando el tipo lo pulsa, pues le aparecen los botoncitos de las redes sociales. No es este el único plugin que hace esto y no es este el que mejor lo hace y no es este el que más redes sociales te muestra. Y precisamente por eso este es el que yo he elegido, porque es muy liviano, no carga el sistema, no hace llamadas apenas a las API, no me muestra los contadores, no me muestra 800.000 redes sociales, solo esas cuatro, bueno, esas tres y el email, y además con unos colores que no amenazan el diseño de la página. Y por eso este plugin que se llama BodyPress Social y solamente dispone de esas redes sociales, es el que yo he elegido, que vosotros podéis elegir este o cualquier otro, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo instalo un plugin que se llama Invite Anyone? Pues que cualquier usuario de la red social, en el momento que haga login, tendrá en su lateral izquierdo una cosita muy sencilla, que no le molesta, que la usa si quiere y que puede meter el email de sus amigos e invitarlos a participar en la red social. Es decir, un amigo tuyo te está mandando un email para invitarte a participar en una red social. El texto de ese mensaje lo edita la persona que lo manda, que es quien asume la responsabilidad de ese envío, no lo hace la página. Tenemos ya la red social montada, podemos invitar, podemos compartir en otras redes, tenemos privacidad, tenemos, yo qué sé, tenemos las cosas básicas que una red social necesita. ¿Qué más nos falta? Pues resulta que tampoco me gustó que cuando tú entras en la, en la red social, al fin y al cabo, cuando tú haces login, pues te muestra la página de inicio en algunos casos, la página del administrador. En otros casos, cuando tú entras en Facebook y haces login, ¿a dónde vas? Directamente al timeline, ¿verdad? Entonces, gracias a este plugin, Login with Ajax, tú puedes hacer decidir el usuario justo después de hacer login, ¿a dónde va? Mi página de timeline general es barra at, at como abreviación de actividad, actividad global. Y además me encontré con que el plugin incluso me permitía decidir a dónde iba el usuario después de hacer logout. Y digo, ostras, pues voy a aprovechar que hace logout, la buena costumbre en unas redes sociales, hacer logout al salir. Especialmente si el ordenador no es tuyo. Eso va a ocurrir muchas veces. Bueno, pues ahí voy a aprovechar para decirle algo. ¿Qué le puedo decir? Ahora mismo no se me ocurre nada. Simplemente le voy a dar las gracias por participar y le voy a decir que estoy a su disposición por si necesita eh, comentar algo, enviar algún feedback o lo que sea. ¿Que en el futuro ahí le quiero vender algo? Bueno, supo, si fuese una web para vender. En este caso no lo es, ¿vale? Pues po, sería posible hacerlo con ese plugin. ¿Y lo tenemos todo ya o nos falta algo? La gestión de los archivos multimedia. Al principio os dije que había un plugin que se llamaba RT y dije, luego lo veremos. RT Media se llama. Bueno, el nombre completo es RT Media por WordPress, BuddyPress, press eh, Y este plugin básicamente lo que me permite es algo que, a mi juicio, tendría que estar ya integrado en BodyPress, pero no lo está. Y es la posibilidad de tener este botoncito, que sí que existe en WordPress, cuando tú estás escribiendo un post, pero en BodyPress no existe. Entonces, gracias a este plugin, le permites al usuario poder publicar fotos, vídeos, audio, fichero etc. En principio, lo, tiene muchas opciones de configuración. En principio, no tocas nada y va bien. Luego te das cuenta de que los usuarios suben archivos muy gordos o fotos muy esto o vídeos que a lo mejor no te conviene porque lo que sea. Si quieres limitar el tamaño o el tipo de archivo, lo configuras. Si te vale todo, no lo configures. Si tienes contratado un hosting con 20 gigas y un tipo te sube un vídeo de 18 gigas, lo tienes que limitar en ese caso. ¿vale? En cualquier caso se puede ir viendo sobre la marcha. Y si ya tenemos esta posibilidad que os decía que faltaba, ¿qué más nos falta ahora? Pues ya no nos falta nada más, ¿no? ya tenemos la red social montada. Ya podéis entrar cuando queráis y podéis eh, comprobar eh, que todo lo que os he contado está funcionando y podéis comprobar cómo funciona. Si os gusta cómo funciona, pues el contenido de la presentación se compartirá en redes sociales. Lo podéis aplicar a vuestro proyecto o no, según si os interese. Y os dije al principio, este es el aspecto de la página de inicio, os dije al principio que para el que le hubiese parecido que no entraba en detalles cada plugin, cómo se configura, paso a paso. Tenía un regalo al, al final de la sesión. Está a punto de llegar el momento final. Y el regalo consiste en que eh, en estas mismas instalaciones, en Andalucía Lab, cuando pase la calor, en septiembre, voy a impartir un curso de creación de red social que, en lugar de durar 16 minutos, dura 16 horas. Ahí tenemos tiempo para probar los plugins, para probar que los usuarios de la red social de un alumno interactúen con la del otro. Tenemos la opción de hacer dinámicas interesantes. Será cuatro viernes por la tarde, será aquí, aún no se han abierto las inscripciones, que de hecho públicamente no se ha publicado, yo lo estoy diciendo a vosotros un poco en primicia, y si a alguien le interesa porque cree que estas eh, eh, cuestiones, quiere conocerlas mejor, pues se puede apuntar. Dicho esto, he dicho prácticamente todo lo que quería deciros, eh, estoy en Twitter como Andy21, podéis compartir información conmigo, fotos que hayáis hecho aquí, eh, preguntas, lo que sea, mi nombre es Andy García, soy consultor y docente en comunicación y marketing y me apasiona y me encanta todo lo relacionado y trabajo con todo lo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. Soy un perfil bastante polifacético. Recientemente estoy desarrollando un proyecto de realidad virtual para bodas y, y ya está, y, y con eso he acabado. Entonces, en este momento que yo he acabado pueden pasar dos cosas, que vosotros tengáis preguntas o que no las tengáis. ¿Las tenéis? ¿Puedes coger tu micrófono para que te escuchen De los Mares? Que te decía Andy que no has dicho si el curso es gratuito. No, no lo he dicho. Ah, pues ahí lo he jodido. ¿Quieres que lo diga? Digo. Tenía intención de no, de no decirlo, pero ah, si vale. me lo preguntas te lo digo, sí me, es gratuito. Vale, gracias. Es que cuando dices que es gratis se apunta a la gente a casco porro. Ya, ¿no? Por eso, de eso, lo por da eso da vale. no quería decirlo, pero bueno. <risa> me, lo has, me has tirado de la lengua. ¿Alguna otra pregunta sobre el contenido que se ha aportado? ¿Qué tema recomiendas para, para usar VadyPress? Pues yo en este caso te puedo decir el tema que yo he usado. Se llama Phoenix y es un tema gratuito del repositorio. Si te soy sincero no me compliqué mucho la vida porque mi forma de trabajar es encuentro un tema que me gusta, eh, es bastante responsive, eh, carga bastante rápido y más o menos la estructura interna es guay y más o menos tiene opciones de configuración. La mitad de los temas tienen eso. Elijo uno que tenga eso y luego no me preocupo tanto de que me guste exactamente lo que tiene, porque de hecho este el bueno el tema que yo he utilizado recién instalado tenía un aspecto diferente. Y luego a través de distintas técnicas, como la creación de un tema hijo o la inyección de código CSS, pues tú ya lo vas personalizando. Entonces, yo en mi, en mi caso el tema se llama Fénix, y no he probado muchos más en este caso. Probé ese, me gustó y me quedé con él. vale Muy buenas. Um, yo, vaya, uso WordPress para todo, que mm, de plugins... WordPress de todo, para todo. todo vaya, to, bueno, todo, todo no, pero vaya, está muy bien. Que, pero Bloody Press nunca he usado. Entonces, tengo el caso, por ejemplo, ahora tengo una tienda online y el cliente quiere que entre el comprador y el mismo dueño de la página, el admin, que puede ver un chat privado. Um, con un número de, de chat y todo eso. Sirve para ese tipo de cosas Perdón, ¿has dicho entre el comprador y el vendedor, has dicho? No, entre el admin y el comprador. Vale, a priori sí serviría, pero quizás es matar mosca a cañonazos, quizás hay soluciones más sencillas para hacer sí, eso ¿no? mismo. No, es que lo aplica muy bien y bueno, a me que, que lo sepa, Mira, me hay soluciones probar. más sencillas para hacer eso, que son o aplicaciones de terceros tipo plugin, uh -huh. o incluso aplicaciones en la nube, simplemente uh -huh. tú instalas un código, y entonces cada vez que un usuario entra en la web, pues tiene aquí tu casita de para chatear sí, no, con él. Tiene que ser como un chat, como que otro día pueden entrar de nuevo y ver los chats de otro día anterior. Para que se queden guardados, dices. Sí, vale, sí. pues habría que... Yo no he usado una aplicación que haga eso, mm. pero sé que existen. Sí. Y BuddyPress por supuesto que serviría, pero tendrías que desactivar como todo lo que cosas. no necesitas sí, sí, y dejar claro. activado solo quizás tres o cuatro componentes sí, de los sí, primeros. No falta, son Entiendo más. que sí, no lo he usado, pero doy por hecho que sí, que se puede uh -huh. hacer sin problema. Vale, perfecto, gracias. Sí, bueno, gracias por toda la información. Me acabas de abrir una ventana que no me esperaba. Muchas gracias. Lo Quería siento por ello. Cuando has dicho lo de subir imágenes o subir vídeos, si ellos ponen simplemente la URL, no lo están? si es un vídeo de YouTube, te ponen la URL, igual que lo hacemos en Facebook y... Yo entiendo que es la mejor forma de gestionarlo, porque si tú permites a los usuarios que suban vídeos, claro. tú tienes que estar preparado para recibir esos vídeos. Claro. Tienes que tener bastante disco duro, entre otras cosas, y a lo mejor no lo tienes. Entonces, yo entiendo que lo mejor es, en este caso, creo recordar, no, sí, seguro que lo hice así, ya en previsión de lo que venía a RT Media, a ese plugin, le dije, permito archivos de imágenes, permito archivos de audio, pero no voy a permitir ningún archivo de vídeo, en mi caso, en Planeta Disney. Si alguien quiere subir un vídeo, encontrará que le da el botón y no puede hacerlo. Entonces, Aunque que simplemente poniendo la URL? Efectivamente, no puedes subir el archivo, pero por supuesto que sí que puedes poner la URL y entonces tendrá que hacerlo así. Vale, entonces lo que vamos a ver es simplemente la URL, no vamos a ver el vídeo cómo se ve, por ejemplo. Bueno, hay otro plugin que he instalado, que como está, estaba limitado en el tiempo, no os he contado todos, os he contado la mayoría, todos os los contaré en el curso de septiembre. Pero hay un plugin que precisamente lo que hace es convertir la URL de YouTube en el vídeo incrustado. Eso que ya lo hace WordPress en los posts. Tú estás escribiendo un post, pones un URL de un vídeo, le das a publicar y ya WordPress lo hace en los posts, en las páginas. Pero no en los mensajes escritos en la red social. Pero para so solventar esa pega, hay un plugin que lo hace. Que no me acuerdo ahora mismo el nombre y lo tengo instalado. Si tú entras ahí y publicas un vídeo de YouTube, verás que se te despliega. Vale, Dos preguntas más. Una con tanto plugin. ¿Va bien la página? ¿Va rápido? ¿Por todos los plugins que yo he instalado, todos los que yo os he comentado y algunos más que no os he comentado, pero que son pocos, son plugins que yo los he elegido porque son livianos, son fáciles de configurar. Si tú tienes un plugin y te sirve y te hace algo bueno... Vale, vale, no, que no son pesados. Entonces la los que yo he instalado, los que yo os he hablado, yo los he probado y ninguno me ha supuesto... Una vale. carga adicional. Y mi última pregunta ya es, ¿la utilizas también como un blog? Es decir, ¿tú publicas noticias dentro de tu página? En esta web no. ¿Dentro de tu red social? En esta web no, porque no lo he dispuesto así. Pero no nada te impediría hacerlo. De hecho, nada te impediría que cada usuario de la red social tuviera su propio blog, como lo hacen los periódicos, diario sur, etc. Que cada usuario pudiese tener su barra blog de fulanito. Y pudiera tener su blog, su página de perfil en la red social... Y si me apuras, incluso su tienda online a través de, de WordPress multiusuario. Es que como WordPress te permite hacer tantas cosas, yo en este proyecto concreto he centrado, he dicho, solo la red social, solo 10 plugins livianos y la red social eh, trata de mantenerla lo más sencilla posible. Si el proyecto crece y hay que meterle más cosas, pues se le mete. Y ya la última ya porque es que de verdad me, me apasiona el tema. Eh, si no, no lo utilizas como blog, evidentemente, pero sí el administrador puede estar generando noticias. Y la gente también puede estar generando noticias. Entonces yo me apunto a las de Daisy, o me apunto a las de Pluto, o me apunto a las del. ¿No? Igual tu, que. Tuve un blog de Disney y tenía dificultad para tener un flujo constante de noticias, porque yo no podía publicarlas y nadie podía publicarlas. Pero eso que tú comentas es una muy una buena posibilidad para el futuro. Una red social como esta o como cualquier otra crece con unas ideas y si en el futuro la comunidad demanda más servicios, pues, sería perfectamente posible. Además, muy fácil de implementar que cada usuario pudiera compartir sus propias noticias. ¿Alguna pregunta más? Por aquí adelante tenemos. Ah. Eh, ¿Cómo se integra eh, BuddyPress con Multisite? Eh, ¿Serían como muchas redes sociales distintas? ¿Comparte usuario no lo has probado? Te voy a, no lo he probado, pero te voy a responder desde un plano teórico. Yo entiendo que viene a colación con la pregunta anterior. Entiendo que una vez integrado el Multisite con el BuddyPress, a partir de ese momento lo que cada usuario puede tener es un blog personal. Es decir, además de participar en la red social, tendrá barra blog, barra fulanito y todo lo que él publique, o sea, él, te, él podrá entrar en el, el backend de WordPress, podrá darle nuevo post, podrá publicar un post y ese post aparecerá en su página de autor y entiendo que esa sería la forma de integrarlo. Y viene, es complementaria con la anterior sí. pregunta. No lo he hecho, pero doy por hecho que se puede hacer. Porque es que yo el multisite, cuando lo estuve trabajando, eh, cada blog tiene su usuario y para que se fueran comunes, por el hecho de registrarse una vez, se pasaron a todos los blogs, mmm, me derivaban a plugin externo. Creo recordar un S2 o algo de eso. No he entendido esa pregunta. Ver, eh, bueno, no es una pregunta, simplemente es una te, te interrumpo un momento, ¿vale? Eh, hay una hay una opción para multisite que si quieres hacer algo, algo como eso, si quieres compartir usuarios dentro de una red, tienes el multisite user management que lo que va a hacer es que te va a duplicar todos los, usu todos los usuarios en toda la red. Te, regi te registras en uno y te los va a duplicar. Después, para BuddyPress, tú con BuddyPress puedes... Eh, tienes una opción en el, en el, en el wp-config donde tú le dices cuál es tu root de BuddyPress, que puede ser el blog 1, el 2, el 3 o el 7, y ahí es donde vas a tener la instalación principal y después todo lo que sea actividad de usuarios si los tienes compartidos, lo puedes utilizar a través de toda la red. Desde, eh, puedes... Puedes limitarlo solo a un sitio y ese sitio es el que tiene red social o puedes ampliarlo para que toda la, todo el multisitio pueda tirar de, de todas las opciones de red social. Ahí con eso se puede jugar muchísimo. Que el sistema te lo permita no quiere decir que sea buena idea porque que cada usuario de la red social tenga su propia red social dentro de la red social nos podemos volver locos. ¿vale? Sí. Luis creo que tenía... No, ¿sí? me toca a mí eh, la... Dime, dime. Es que simplemente para... Hablando de este mismo tema... Ah, que está el micros todavía hablando. Sí, es que perdón, sí, perdón. hay 7 o 8 micros, creo, repartidos. Por sí, sí, hablamos todos a la vez. Es para, para Brevedad aquí. que ya estamos acabando. Sobre lo que estabas comentando tú, eh, si tú instalas BuddyPress en el, en el raíz, directamente, en el, en el principal, digamos que lo que harías es que todos los usuarios de, de, de BuddyPress serían compartidos. Entonces, eh, lo que ha eh, preguntado la compañera también, eh, eh, BuddyPress no es más que un plugin de, de Wordpress. O sea, de, de base tú ya tendrías un blog en el raíz, donde podrías escribir generar tus propias noticias como, como dueño de la red social, por decirlo de alguna forma. Y luego le puedes permitir a cada uno de esos usuarios tener su propio blog. A mí me parece todo eso una locura. Que el sistema te permita hacerlo, pero que hacerlo sea buena idea... No, no, no. No he hablado de que cada uno tenga su red social, sino que cada uno tenga su propio blog. Ah, bueno, tú? eso es lo que yo le comentaba Correcto. al compañero y a la otra compañera. Pero que no hace falta hacer ni usar plugins especiales... No, ni no, nada, nada, claro. Sí, sí. Digamos que ya... Porque viene... el, lo de compartir usuarios entre bases de datos no lo he entendido porque podría ser útil si utilizas multisite para tener dos sitios distintos y no, quieres no, pero compartir, es que pero en este caso no, es el mismo sitio. El mismo sitio y todos los y usuarios cada usuario amigos, puede tener barra su nombre de usuario o incluso cada usuario puede tener un subdominio gracias sí. a Multisite, pero eso es, es, In, no hay ningún problema. Incluso si lo que necesitas es generar mucho contenido en tu sitio principal y lo que quieres es nutrirte de cada uno de los de los blogs que tienen la red social, podías sacarlo por medio de RSS o por medio de... Vale, minuforma. ¿sabes lo que significa esto? Es la sombra. <risas> ya, bueno, perdón. Acabamos con la pregunta de Luis. No, no usa... Si os parece bien. ¿Nunca anti-sploggers? Perdón. ¿No, usa, ¿No has usado para este proyecto anti-sploggers? Que no se te dé alta robots y... Pues en este caso no he instalado ningún plugin. Bueno, aparte del de Akismet, no he instalado ningún plugin adicional para gestionar eso. ¿Y eso pero no es ent suicida? Entiendo que sí. Entiendo que sí, pero como es... De alguna forma, el el, la intención de hacer esta red social es para usarla luego como ejemplo para las clases. Entonces, si voy en plan suicida y me pasa lo que me tiene que pasar, pongo la solución y luego se lo cuento a los alumnos. Si desde el minuto cero estoy súper protegido, entonces no me pasa nada. Entonces, lo he provocado yo. Es que no me enteré al principio. ¿Entendéis? La idea es de instalar un plugin para que no te metan robots, registros automatizados. Que yo en mi inocencia pensaba que esto era una red real. Sí, es real y está en funcionamiento, pero el propósito de realizarla es para compartir información, para académicos. académico... Y, y poco más. no, no Bueno, o, o esa es la intención, al menos. De todas formas, el plugin que tú has dicho, dilo en voz alta, por favor. No, no he dicho ningún plugin. Ah, pensé que habías dicho el nombre de un plugin. Pues eso es lo que tiene. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por Un verme. aplauso muy grande.